¿qué tal queridos amigos? Feliz domingo, qué alegría que podamos a encontrarnos a través de estos espacios y estas herramientas digitales. Domingo, para agradecer, para glorificar a nuestro Señor. Todas las bendiciones del Señor, mis queridos hermanos, las ponemos en la santa presencia del Señor. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, mi Señor. Amén. Vamos a meditar hoy domingo, queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En este un hombre llamado Saqueo, jefe de los publicanos y rico, trataba, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba causar gentío. Era un hombre de baja estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por ahí. Jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y dijo, Saqueo, date prisa, baja porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio a prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en la casa un pecado. Pero Saqueo de pie dijo al Señor: Mira, la mitad de mis bienes, Señor, yo ahora se la voy a dar a los pobres. Y si a alguien yo defraudé, le voy a restituir cuatro veces. Jesús dijo: Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saqueo a anhela ver a Jesús, desea verlo y, se, y hace todas las mar maromas para ver a Jesús, para dejarse encontrar por él. Y el Señor se hace el encontrar y Dice: Baja de ahí, Saqueo. Necesito ir a tu casa. Ese encuentro con Jesús lo transforma. Su vida cambia radicalmente. Tal es que decide dar la mitad de todos sus bienes a los pobres y decide recompensar al que de pronto se haya aprovechado cuatro veces. El encuentro con Jesús Debe suscitar ese cambio, debe suscitar esa transformación. Nuestra vida debe ser otra después de encontrarnos con el Señor. Y eso es lo que hoy queremos pedirle al Señor. Señor, transforma nuestra vida. Que como saqueo también, anhelemos buscarte, encontrarte, Señor. Que cada día queramos estar al lado de Dios. Señor Dios, te abrimos la puerta de nuestra casa. Entra y reina en ella. Amén. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz domingo para todos.